de amigos de Cartago, un tema que nos convocaba esta mañana eh, cerrando el año la cuestión del taxi Rosa eh, nos llamó mucho la atención y bueno, qué mejor que preguntarle a, a Ana Servido que maneja esta información, sobre todo por este, las esquirlas que deja una noticia que inmediatamente pone a sacudir algunos sectores no tan visibilizados primero de lo que tiene que ver con el transporte de la ciudad de Neuquén sea transporte público o transporte privado y después las reacciones virulentas que se han producido respecto a esta supuesta discriminación positiva estos lenguajes, este, como bien decía siempre Santiago Albarrico este, uno de nuestros filósofos favoritos eh, bombardearle el lenguaje también es una manera de sumirnos ¿no? en un oscurantismo ...se empieza a, man, a manejar un, una especie de inversión de carga de prueba... ...donde en definitiva tienen la culpa este, las mujeres por querer eh, protegerse... O, ...o por lo menos por intentar armar una red de protección... ...nada menos que con el transporte, eh, sea público sea privado. Eh, Ana, nosotros eh, te molestamos... ...bueno, te agradecemos el tiempo y la paciencia... ...contanos cómo arranca esto... ...a nosotros nos llamó mucho la atención que... Eh, primero que hubo una mega marcha, una mega movilización, una cuestión como que parecía que iban a dejar sin trabajo a un montón de gente, bueno, esto es alarma, y después, cómo los medios este, corporativos lo han tratado el tema, casi como que era un, una especie de capricho, que, se, que este, como ellos lo plantean, ¿no? que se sube una moda, como le dicen a la cuestión del feminismo y la, y la protección, o las redes de protección, este, y bueno, en el medio de eso una iniciativa que nos pareció eh, importantísima Contanos cómo, cómo podemos aprender sobre esto Bueno, eh, vamos a intentar hoy desmitificar un poquito Y pasar eh, claro. blanco sobre negro con respecto a qué es el Taxi Rosa Cuáles son los objetivos que busca eh, Pero para eso vamos a, podemos volver un, unos pasitos hacia atrás La verdad que a las mujeres, eh, no, nosotras las mujeres... No podemos apropiarnos y vivir la ciudad de la misma forma que los varones, ¿sí? esa, es, esa es una realidad eh, que, que, que es una realidad concreta. No, no, estamos, no estamos inventando nada cuando planteamos de las sensaciones o las situaciones de inseguridad que, que vivimos las mujeres al momento de transitar y querer apropiarnos de la ciudad. Por eso también se habla eh, muchas veces de una ciudad con perspectiva de género, de cómo construir una ciudad segura, y para eso se habla de la necesidad de que la ciudad esté iluminada, de que los espacios públicos estén acordes con la seguridad pertinente, con las cámaras, como para que las mujeres sintamos un poquito más de seguridad o sensación de seguridad al momento de transitarla. Esa es una realidad que atravesamos y en distintas encuestas que se han hecho el tema de la sensación esa de inseguridad y del miedo eh, es una realidad Y después cuando uno va a y charla con una amiga, con un amigo eh, Con la mamá, con la tía Con la prima, con la vecina Realmente una mujer Cada vez que sale a la noche Está avisando permanentemente Dónde está, a dónde va eh, Con quién va Si se sube a un taxi Está también eh, Bueno, me subo a tal taxi está tal... Siempre una mujer tiene que estar Avisando o informando de en dónde está como para sentirse segura y que quien la espera a destino pueda esperarla con tranquilidad. Eso exi existe, sucede y sucede antes de que hablemos de Taxi Rosa, ¿sí? como, como primera cuestión. Eh, a partir de, de una demanda que es de un grupo de, de mujeres taxistas, ninguna, casi ninguna de ellas tiene licencia de taxi, es que surge esta idea del Taxi Rosa, que no es... Eh, nueva, es una idea que se ha puesto en marcha en otras ciudades del país y en otras ciudades también de América Latina en primer lugar Taxi Rosa y te lo cuentan y parecería sería interesante que en algún momento hablen con, con estas mujeres, surge como una necesidad de estas mujeres taxistas de eh, generar un, un, un tipo de movilidad que a ellas les dé seguridad eh, como, como trabajadoras porque muchas han sufrido situas, distintas situaciones de inseguridad. Entonces entendían que esta propuesta del Taxi Rosa, es de taxis eh, conducidos por mujeres, con, para mujeres, eh, era una forma también de resguardo y de cuidado de este grupo de mujeres que se empezaban a organizar, a poner sus problemáticas en común y a ver cómo podían encontrar una forma de trabajar eh, que les fuera más, eh, más segura, más amigable, más confortable. Cuando ellas proponen este sistema, eh, surge una demanda importante de la comunidad para con este tipo de modalidad de Taxi Rosa. Por lo que había explicado antes, por las sensaciones de inseguridad y por las situaciones de inseguridad. ¿Esa demanda surge en estas ciudades piloto o, o estamos hablando ya de Neuquén? Estamos hablando de Neuquén. Ah. Cuando las mujeres empiezan en las redes sociales, estas mujeres de Taxi Rosa empiezan en las redes sociales a promover y a, y a publicitar este servicio, tienen una demanda explosiva. Una demanda que no alcanzaban a dar abasto por la cantidad de, de, de llamadas y de pedidos de, de viaje claro. que tenían. Ellas presentan en el Consejo Deliberante, ya debe de hace más de un mes, eh, una solicitud, una nota a todos los bloques políticos, solicitando, bueno, presentándose, contando cuál era el objetivo del servicio que ellas estaban eh, promoviendo y solicitando algunas cuestiones muy concretas. Esas cuestiones muy concretas eran una parada de taxi céntrica, la posibilidad de reconocer, de, de, de poder identificar sus autos para que cualquier mujer que esté en la calle y quiera tomar los taxis que se llaman palomita, lo identifique fácilmente y lo pueda y lo pueda parar eh, y además de eso, bueno, obviamente una base operativa que tiene otro tipo de, de, de condicionantes administrativos y de trámites eh, que tienen que cumplir con la municipalidad la base operativa requiere de tener una licencia comercial, obviamente y algunas cuestiones más vinculadas al reconocimiento del servicio a partir de esa solicitud concreta que presentaron mediante nota eh, distintos bloques políticos tomamos la, la, la demanda y presentamos distintas iniciativas legislativas para acompañar esta solicitud y la verdad es que nosotros desde el bloque del frente de todos, tomamos la iniciativa tomamos la solicitud porque venimos trabajando fuertemente en la idea de pensar una ciudad con perspectiva de género pensar una ciudad con perspectiva de género implica en primer lugar reconocer las desigualdades estructurales que tienen para un varón es impensado algo de todo lo que les estaba diciendo con respecto a la sensación de inseguridad. No la, no la perciben en el cuerpo, no la sienten. Pueden que la sientan cuando tienen una hija, una hermana, un, una sobrina, una madre, pero no, no la sienten, no nos atraviesa el cuerpo como nos atraviesa a nosotros esa, esa situación. Por eso nosotros creemos profundamente que desde el Estado se tiene que trabajar para empezar a revertir estas brechas que existen entre varones y mujeres y para generar iniciativa y política pública que trabaje en pos de reducir las desigualdades estructurales existentes. Esta es, este es un, un, un paso más, digamos, no, no viene a resolver el problema eh, de fondo, pero es un paso más en el que nosotros entendíamos que es, aboca, se aboca específicamente a la ciudad y es importante considerar. Si hay esa demanda significa que entonces con los taxis había, había mucha insatisfacción. O sea, si aparece un servicio diferenciado, trato de armar un rompecabezas sí. ¿no? eh, y te dice, mira, nosotros trabajamos así y de repente este servicio explota de llamados y contactos es que con el otro servicio no había mucha tranquilidad. Y el otro servicio, digamos, por eso. Hablo eh, del clásico, ¿no? Claro, eh, con esto hay que tener cuidado con cómo uno lo plantea, porque este servicio no va en contra de los taxistas ni del servicio de taxi que se viene brindando. Este. Pueden este, convivir los dos tranquilamente. Totalmente, totalmente, porque no va en contra y de hecho eh, es dar la posibilidad a las mujeres de viajar y se, sintiéndose más tranquilas y más seguras. Estaría bueno que en algún momento escuchen a las taxistas y los testimonios de las taxistas de las distintas situaciones o de los distintos comentarios que reciben arriba del auto de otras mujeres. en primer lugar que este servicio no va en contra de nadie, sino en favor de una demanda concreta que existe en la comunidad este servicio tampoco impone que las mujeres solo pueden bajar, viajar con taxistas mujeres eso como otra cuestión, ¿no? porque dicen dejan sin trabajar, eh, no es así bajo ningún punto de vista es así porque es tener la opción, es tener la posibilidad como mujer como persona adulta mayor como niña, como adolescente de poder tomar un taxi rosa, no le quita la posibilidad absolutamente a nadie de trabajar. Si estamos hablando que en realidad, o si lo que se plantea que esto en realidad viene a quitar trabajo, quiere decir que hay un reconocimiento de que hay algo en el servicio que hoy está que no está funcionando bien, o que no funciona del todo bien. Nosotros no planteamos eh, que esto tiene que ser como, un, como algo que, que venga a cubrir a, a, o a suplantar al servicio de taxi Si no veis una alternativa Disponible en la ciudad de Nauquén Y es en función de eso que trabajamos En distintas iniciativas Hubieron distintas iniciativas de distintos espacios Pero políticos. el resto de los bloques no lo tomó entonces Hubo, Hubieron otros bloques Que lo tomaron como por ejemplo Libres del Sur que hizo sus presentaciones Y sus propuestas Hoy existen ordenanzas Existen normas Que regulan Sí, el, ...el servicio de taxi de remisa en la ciudad de Neuquén. Seguramente va a haber que hacer en algún momento una revisión a esas ordenanzas... ...pero entendemos que esa revisión esas ordenanzas hay que hacerlas en un marco más amplio... ...que es el que se está llevando adelante de un estudio de movilidad de toda la ciudad de Neuquén. Porque, no sé si la, la vecina, el vecino sabe que no puede haber eh, indiscriminadamente eh, licencias de taxi... ...que la, la cantidad de licencias de taxi que otorga la municipalidad... Están vinculadas a la cantidad de población que tiene la ciudad. Entonces hay un estudio que hay que actualizar, hay que llevar adelante para ver cuál es eh, la demanda real y la cantidad de población que hoy demanda el servicio en la ciudad de Neuquén y la cantidad de licencias Eso no se hizo todavía. Eso está en proceso de, de, de, de elaboración. Y está en proceso de elaboración porque el año que viene vence el contrato de concesión del sistema público de transporte y en ese marco se, se encomendó un estudio a la Universidad de Comahue y a la Universidad de La Plata para tener un análisis de la movilidad urbana de la ciudad de Neuquén. Por eso, nuestra propuesta, la del Frente de Todos, no fue por modificar la norma existente, porque entendemos que es importante tener ese estudio para pensar una modificación, si se quiere, o una revisión integral del sistema de movilidad y las normas en la ciudad de Neuquén. Lo que nosotros como, como espacio político tomamos y propusimos al Consejo Deliberante es trabajar en la identificación y generación de una parada exclusiva de Taxi Rosa una parada céntrica de taxi eh, que es potestad del Consejo Deliberante poder establecerla eh, para que las mujeres tengan identificado ese lugar para ir a tomar un para ir a tomarse un coche eh, también la identificación de los autos, como te, te decía al principio, es importante la identificación de los autos para que los, los taxis que funcionan, como palomitas les llaman eh, estén identificados si una mujer en la calle y sobre todo a la noche puede identificar fácilmente que es un, un auto conducido por, por mujeres y también el reconocimiento de este servicio, en el marco de la normativa existente, el reconocimiento del servicio del taxi Rosa como un servicio que viene a cubrir una demanda específica. ¿Y si ese servicio ahora está trabajando? Hoy está trabajando con dificultades porque a partir de eh, bueno, hubieron otros bloques políticos que pidieron, por ejemplo, las licencias extraordinarias, cosas que nosotros no hicimos y que, como te explicaba antes, entendíamos que era necesario hacer una revisión integral de las normas a partir del estudio. Y eso es lo que generó el mayor conflicto. Ese, ese, ese proyecto hoy no está en discusión dentro del Consejo deliberante, se dejó de lado y estamos avanzando con, con otros bloques. En estos tres puntos que te decía. La parada, el reconocimiento del servicio y la identificación de los autos. Eh, lo que pasa es que lo que ha surgido es una, un fuerte rechazo eh, con argumentaciones falsas. Con, como vos decías al principio, esto que va a dejar sin trabajo un montón de gente, eso es mentira. Eh, y, y pone a la luz la estructura machista... Que, ...que tiene nuestra ciudad y que tiene nuestra sociedad... ...porque eh, en realidad este servicio no viene en contra de nadie... ...viene a darle a las mujeres la posibilidad de... O poder... sea que la, las chicas que están inaugurando se están comiendo algún agite... Muchas de esas chicas hoy quedaron sin trabajo... ...los dueños de la licencia de taxi las dejaron sin trabajo... ...por promover el Taxi Rosa... ...hay un efecto de disciplinamiento por parte de, de los taxistas... ...cosa que es denunciable, es grave... Además de, de situaciones que viven a diario en la calle. Eh, desde que les tiran autos encima, desde que las ningunean, de agravios, de insultos. Eh, la verdad que la reacción ha sido una reacción que, que muestra a las claras que lo que no se quiere bajo ningún punto de vista es modificar el status quo, que, que hay una situación de privilegio que, no, que no, en la que no están dispuestos a, a ceder eh, no su privilegio, sino a generar las condiciones para, para que las mujeres puedan trabajar en otras condiciones, en mayores condiciones de seguridad y de tranquilidad. Porque en realidad el Taxi Rosa no es un servicio exclusivo para las 24 mujeres que lo proponen. En realidad lo que nosotros estamos promoviendo es que el Taxi Rosa exista como un servicio y cualquier base, cualquier parada de taxi pueda tener la oferta del Taxi Rosa. No es que el Taxi Rosa es solo para las 24 mujeres que nos vinieron a ver. El Taxi Rosa es un servicio que se reconoce para la ciudad. Y en ese sentido, las distintas bases que hay en la ciudad de Neuquén, las distintas flotas de taxis, podrían contemplar la posibilidad del Taxi Rosa. Lo contemplan, de y hecho, la resistencia, algunas. digamos, siendo abogado del diablo, ¿cuál es? Ellos, Porque obviamente no eh, tenés un costo si vos decís, estoy en contra de un servicio para la mujer. Entonces, argumentás de otra manera, ¿no? Esto de que te dejás sin trabajo que ya lo, lo desmitificaste, pero el otro, el otro punto, ¿cuál sería? ¿Por, el que se, ¿Por qué se oponen? Hay dos puntos más. Hay uno que es entendible, que es el tema de... Hay, hubo un proyecto en el Consejo que lo que pediera 50 licencias por excepción. Eso sí eh, entiendo que genere molestia, genere ruido, porque hay un montón de gente aspirante que está hace años esperando o aspirando a una licencia de taxi y este sistema vendría... Eh, si saldría esa ordenanza, iría por encima de un montón de varones y mujeres que están aspirando a tener una licencia de taxi. Eso es discutible, me parece que hay que revisarlo. Eh, Aparte, sale un montón de guita, ¿no? Una sale licencia. muchísima plata, sale muchísima plata una licencia. Eh, ha, no ha habido situaciones demasiado felices en los últimos años con respecto a la entrega de las licencias. Es, es una revisión que el Estado Municipal. ...se debe hacia adentro y, se de, y le debe a, a la comunidad... ...en transparentar el tema de la entrega de las licencias... ...y cómo está la situación de las licencias hoy. Eh, eso por un lado, hay información, se está trabajando al respecto... ...pero bueno, me parece que, que es importante seguir trabajando. Eh, eso es lo que puede haber generado el, el rechazo más fuerte. Y después se aducen cuestiones de discriminación. A ver, si yo estoy describiendo una situación concreta de la realidad no es que estoy hablando a partir de un prejuicio si yo estoy diciendo que hay mujeres que denuncian situaciones que han sufrido arriba de un taxi o que estoy diciendo que hay mujeres que tienen miedo cuando se suben a un taxi sobre todo a la noche, cuando tienen que hacer distancias largas estoy discriminando por decir eso? eso una mujer que siente que tiene miedo o que ha sufrido alguna situación una mujer que se sube y, tiene, y está con el teléfono Claro, porque acá, no se a... siente... ¿Está discriminando si describe esa situación? Ana, ¿y cuando vos eso se lo decís? ¿Qué te dice? ¿Que no pasa no, no eso? No hubieron muchísimas instancias de diálogo Es como... Terminó siendo un poquito un diálogo de, de sordos Porque hay como un posicionamiento y una fijación Con respecto a una postura De que se, nosotros venimos a pasar por encima de la normativa Y que venimos en contra de la fuente de trabajo de los taxistas Y eso no es verdad Entonces, nos falta encontrar... Interlocutores con los cuales tener canales de diálogo razonables eh, y que puedan, eh, podamos consensuar eh, alternativas o, o propuestas que den respuesta a una necesidad y una demanda concreta que hay, que es lo que Taxi Rosa, y que también dejen conformes a, muchas veces es difícil ¿no? dejar conforme a todo el mundo, y más cuando uno tiene que dirimir entre distintos intereses. Pero yo creo que son eh, cosas que se pueden ir complementando y que, son, y que son, son factibles de consensuar y de mediar para tener un servicio que sea... Eh, eh. Apto, de calidad y hoy, de... hoy el servicio de taxi rosa me decía Entonces las chicas, muchas se quedaron sin trabajo Algunas se han quedado sin trabajo La demanda sigue siendo Importante en la y ciudad Y los taxistas de... que descubren que está ese taxi les, Me decía, hay una situación Claro, ahí muchas de... alquilan el taxi O son peonas de taxi Entonces les, les retiran el auto Eso ha sucedido eh, y hay otras que lo han logrado negociar Y hay otros que tienen, las respaldan Y, y pueden seguir trabajando Lo que pasa que también Hay, hay presiones ha, Hay situaciones de, de extorsión de, de, de, de, de que muchos taxistas Se tienen que parar en contra del servicio Y desde el Estado Municipal Creo que hay una decisión de De dejar hacer. De o sea, no involucrarse De dejarse llevar por esas presiones Y y no, y no conceder, porque conceder implicaría enfrentarse a esas situaciones de presión donde han mostrado su fuerza en la calle estas organizaciones. Y creo que lo han mostrado, pero sin, sin argumentos sólidos, sin, sin un análisis real de las normativas que, que están los proyectos que efectivamente se están discutiendo dentro del Consejo Deliberante. Eh, la piedra basal vos la situás en el, en el machismo, ¿no? Eh, yo te puedo tirar también una idea de que muchos de los propietarios o las asociaciones terminan después como un ariete del de, de poder más, más este, eh, eh, tradicional en Neuquén, porque muchos incluso después han sido candidatos, gente que... Por eso no me, me parece que también ahí hay como una historia de, de que es un negocio muy grande y, y efectivamente está como concentrado en... en ...en una mesa muy chica, ¿no? Sí, hay, hay, por eso te decía... ...que nos debemos como comunidad... ...como sociedad... ...y la ciudad lo debe... ...un proceso de transparente, de, de, ...de llevar mayor transparencia en todo esto... ...hay convivencia ahí... ...entre una sociedad patriarcal... ...y, y un, un, un, un servicio que tiene su, su, su cuestión más cultural... ...si se quiere... Eh, y, ...y un poder político que también es parte de esa mesa... Eso, eso es una realidad y, y, y como vos decís con, con referencias con, con referencias más explícitas me hace o... acordar una página de Twitter una cuenta que dice faltan mujeres en las fotos entonces te va mostrando distintas fotos históricas que no me... acá me parece también que no hay, no hay una sola decisión en la que se incorpore una mirada este, eh, femenina de género ¿no? sí no no no es, es... a ver a las mujeres nos nos viene to... y al movimiento feminista que no es una moda esto que por ahí decías al principio, que se dice que como que el movimiento feminista es una moda. A ver, no es una moda. El movimiento feminista vino para quedarse, existe hace muchísimos años. En los últimos años hemos tenido mayor capacidad de, de incidencia.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 en una sociedad machista, en una sociedad como la Neuquina, en donde somos, estamos en los primeros lugares del ranking de femicidios, donde la violencia ah. de género es moneda corriente, donde había hasta hace unos días más de 9.000 denuncias por violencia de género en, en la ciudad de Neuquén. Y la verdad, sí, la verdad que estamos en una situación crítica.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 como asesoras en el consejo, otras compañeras eh, de los distintos, desde las escuelas, desde los hospitales, desde las salitas de salud, eh, le vamos dando batalla a esta situación, a esta, a esta realidad, para poder transformarla. Bueno, el tema se instaló entonces. ¿no? El tema está instalado.